Hola, hola, Buenas a aquí estamos comentando un día a la taberna Y hoy volvemos con Total War Troy Este en nuestro capítulo número 37 Si no me falla la memoria Hemos ya conseguido derrotar a los Beodos Beocios, llámenlo X Y ya tenemos Gla en nuestro poder Aquí se nos viene un potente ejército de Esperia, Pero, pero, pero eh, Tenemos por aquí un pequeño grupito de París y sus secuaces Que veremos a ver si lo podemos eh, Si lo podemos hacer frente Esperemos que sí Y eh, aquí por el norte Si no me equivoco, viene otro ejército de Así que tenemos que ir a defender a Oropo Así que vamos a ir ya de ya Vale Podemos reclutar Si, sí, nos vamos a quedar en negativo Pero por lo menos tendremos Vale, vamos a reclutar todo ese Batallón y nos enfrentaremos a esto conforme salga. Vale, aquí nos vamos a movilizar para poder reventar este, estos dos ejércitos que van de la mano, pero bueno. Haremos que el esfuerzo valga la pena. Vamos a coger diplomacia con Eftía, me parece correcto. Vamos a hacer comercio. Dios No tienen. No tienen. Dios, Dios, Dios, Dios. Vale, ok. Eftía no es una nación con la que comerciar. Itaca tampoco. Éfeso. Esta gente está hasta arriba Vale, pacto de una agresión Pero además vamos a hacer acorde de trueque Me gusta, ¿eh? Que esta gente esté así ¿Vale? ¿Pueden darnos 2000 así por turno? No, casi 500 ¿Eh? ¿Qué quieren? ¿Bronce para querer, mis señores? ¿Podemos hacer que funcione? 137 Dios ¿Me vas a dejar sin oro, hijo? True que único. 100. Sí, 100. Joder. Eh. Para eso te pido más. Vale, venga, vamos a dejarlo así. Es mucho oro, pero bueno. A ver lo que se puede hacer. Aceptamos, pacto. En este... Esos dineros nos sirven, me gustan. Vale. Uy, eso tiene bastante, ¿eh? Movilizado. Está muy bien ubicado. Me gusta, me gusta, me gusta. Vale. vale. Vale, vale, vale, vale, vale. Declina. O sea, fin de negociaciones, sí. Y con eso vamos a cerrar turno. A ver qué nos queda por aquí. Edificio dañado en Obvio. Está todo esto por reconstruir. Vale. Siguiente turno, vamos a por ello Bueno, seguimos en, en una dinámica negativa, pero como tenemos bastante, bastante, bastante colchón Nos sirve Héctor, vale, Esparta, a ver, a ver, a ver, a ver Qué movimientos hay por aquí Itaca, vale, me gusta Uh, uh, uh, uh, París A ver, qué movimientos hay Uh, no, se ha atacado Licia, no se atacará Sí, no, no, sí Trueque, pacto en agresión con las amazonas Oh, perfecto, lo quiero Sí, sí, sí, sí, encima me dan pasta Perfecto Me encanta esto Efeso, Filis Es maravilloso que se nos hayan unido ¡Uh! ¿A dónde te has movido? Le elegí a mi O sea, ¿nos declara la guerra a nosotros? Vale, nada Te has hipotecado a morir, hijo Iremos a por ellos y ya está O sea, no hay... ¿Qué es esto? Los Dionisios también Bueno, pues nada A otro que quiere morir. Puf, se nos va a complicar un montón la guerra por el mar, ¿eh? Vale, avantes, facción destruida. Vale, vamos a reparar todo el daño que tenemos aquí en Gla. Tenemos. Sí, lo que nos va a faltar a lo mejor un poquito es la piedra. Pero fuera de eso. Vale, esto. Cambiar de dedicación. Uh, mucho oro. No. En Iria mil. No son tantos alimentos, ¿eh? Lo que nos dan. esto yo creo que lo vamos a reparar, pero ya, ¿eh? Guerros con escudo y garrote a nivel 5, asaltantes con armadura, espadachines con armadura, Aceros con armadura. Vale, vamos a reparar esto y aquí ya tenemos los carros. Maravilloso. Contra esta gente estamos en guerra. Eh, no lo sé. Consultamos la diplomacia. En guerra. Uy, no. Niñas, no. Y. Uh, ¿por tienen.? Oh, bueno. Vale. Y contra Cipariso estamos en guerra. Estos son solo esto. Vale, arenga, de espanto aquí. Sí. Vale, éxito. No íbamos a fallar, obvio. Vale, creo que bajaremos ahora hacia el sur. Vale, vamos a dejar este ejército de Tebas. ¿Podemos llegar aquí a atacar? Sí. Precioso. Me encanta con esos carros. Perfecto. O sea, a sarpedón ahora vamos a ir. Pff. Madre mía. Vale, se simula. Uh, ¿por qué? Vamos a tener daños aquí. Vale. Pues nada. No, libramos batalla. Y pasamos por encima. Este es para disfrutar. O sea, un despliegue de medios. Uh, Dios mío. Vaya dos desfiladeros. Vale. Que a ellos les viene bien, ¿eh? Pero... Pues nada, aguantamos, los reventamos con los sonderos, Hacemos un... Comenzar despliegue A ver, ¿de dónde vas a venir, hijo? Vale Perfecto, vamos aquí Vale, nuestro grupo 1 Nuestro grupo aquí frontal Bueno, un poquito vamos a darle ángulo Vale, vamos a meter aquí nuestro segundo grupo de carga Eso es Aquí, perfecto Sarpedón, o sea, uy, Sarpedón Agamenón vendrá por aquí, vamos a dejarnos Los carros Aquí como en esta zona más frontal Vale, y el grifo, sí, lo vamos a meter En este costado, perfecto Vale, empezamos batalla Perfecto, grupo 2 los movilizamos Hacia acá, grupo 3 los movilizamos Grupo 3 los movilizamos Hacia acá Sarpedón aquí Uy, Sarpedón, Agamenón Vale, metemos aquí los carros en la zona central. Vamos a ir llevando nuestro grifo hacia allá. Aquí, o sea... Más pasto imposible. Vale, grupo 3 aquí, eso es. Vale, esto aquí, perfecto Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale Ahora es que vienen a clausar... ¡Eh! Bueno, no, no, Venga Ahora Ahora Ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, ahora, Venga, entramos ahí a piñón Sin, sin miedo Están atacando a tu héroe Vale Sarpedón, dale Uy, Salpedón. ¿Qué manía me ha dado a mí ahora con Salpedón? Agaminón. ¿no? Vale, perfecto. Nada. Literalmente invencibles. Ahí, perfecto. Nada, ya la queda reventarlo todo y ya está. Vale. Metemos el grupo para correr y poco más. Vale, grupo 1 aquí. Esas lanzas para allá. Esa. Eh, eh. Esa lanza para. el enemigo ha sido herido. Pues hay que aprovecharlo. Vale. Alguien por aquí? No, pues vamos, ah, vamos para allá. Estos aquí que masacrarlos antes de que se marchen. Vale, está aquí y aquí. Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga. Opa, ese cambio de cámara y bien loco. Nah, maravilloso. De los carros y el grifo. Este ejército reventadito. Nada, hemos sufrido muchos daños en los carros y en el, en el. grifo, pero bueno, poco a poco nada que no podamos salvar. ¡Holo! No! Con el viaje que la medicina lo, no lo ha matado. Oh, se me ha bugueado el grifo. Literal, se me ha bugueado el grifo. Hijo. No se va a poder mover. Ay, se ha quedado aquí enganchado tú. Ahora. Había dado un parraque al pobrecillo. Venga, que no lo pillamos, no puede ser. Nada, el grifo ahora con la carga lo revienta. Toma ahí. Nah, perfecto. Venga el que queda. Vale, precioso. Bien, bien, bien, bien, bien, bien, bien, Lo tenemos. 16 pérdidas solo, ¿eh? Dos carros, 83 baja los carros. Es que es una barbaridad, ¿eh? La verdad es que chocando contra la infantería te da igual todo y ¡pum! pasas por encima y se acabó. Vale, ahí, venga. Ahora, arrodíllate que te lo cuento, toma. Vale, perfecto. 9% de unidades. Nada, vamos a coger los 200 estos de tesoro, que no están mal. Sumamos. Vale, ¿qué más? Tenemos puntos, pero ya no sé si nos lo podemos poner o no. Tregua... No, sed de sangre. La rabia cuando se activa... Uh. Daño por penetración moral, daño por armas. Claro, pero te quita 700 de vida. Boom. Es muchísimo, ¿eh? Vale. Uf, aquí bajamos el coste de la rabia. Tenemos alguna por ahí a mitad también para ponernos. Ingresos por arrasar. Ingresos por los saqueos. Líder de inspiración. Protección del pueblo. Moral. Disciplina. Marcha de Hermes. Más velocidad. Más radio. Más velocidad está bien. Aunque esta habilidad ahora mismo... Vale, vamos a meterla a esta... La de experiencia expoliando. Que nos dé los dinerillos. Sin duda. Sin duda, sin duda, sin duda. ¿Vale? Esta sacerdotisa la vamos a llevar... Es que creo que vamos a moverme hacia el sur por ir... Uf, es que se nos va a venir tremenda guerra, ¿eh? O sea... Nos van a plantar bastante cara en la. ¡Oh, wow, wow, wow, wow, wow! ¿Cómo no hemos visto este ejército aquí viniendo hacia la zona de Tirinto? Vale. Nos hemos despistado, ¿eh? Éxito. Vale. Feo me parecería que no tuviéramos éxito. Vale, va subiendo poco a poco la influencia, me gusta. Vale, nos. Asentamos en Epidauro. Y ahora cargaremos aquí. Y recuperaremos nuestras tierras. Vale. Además. Este ejército. Es que un... es un buen ejército. eh. Vale. Vamos a Atenas. iría Iria. Vamos a meter aquí. Bueno. ¿Podemos recuperar más cosas en Gla? No por el coste que tienen. Vale. Pues nada. Vamos a construir esto en Iria. Y ya está que solo... Madera y bronce y estamos bien. Vale. Vale. En Atenas. Ritual de exaltación. No. Bueno, pues nada, nos movilizamos hacia acá. Hacia Europa. Vamos a ver si podemos encontrar ese ejército. Y con este qué hacemos, tío. Apoyamos a Sarpedón en toda esta movida por aquí. Claro, es que esto... Puede ser problemática, ¿eh? Uy, esta mujer ha subido de nivel. Uy, uh, uh, uh, uh, uh, ¿sabes, mujer? Probabilidad de éxito de la acción: Arenga de Espanto, Moral, 30 de oro. Hombre, esto puede ser una inyección bastante buena de dinerito, ¿eh? Dirigente, si una acción falla, no se consumirán. Éxito crítico en las acciones de todos los agentes. Vale, vale, pues vamos a meter éxito crítico y ya está, ¿sabes? Ay, no, teníamos que haber hecho inmortal. Vaya. F. Pequeño error. Uf. ¿Qué movimientos debemos hacer? Eh? ¿Qué movimientos debemos hacer? Vale, no, vamos a ir aquí hacia el... Esta gente, ¿qué relaciones tiene? A ver, minias. Bueno, los de la serpiente, estos son minias en guerra contra estos si ¿sí tienen buenas relaciones con, Dios mío, si ¿sí tienen alimentos estos. Uy, no les gustan tropas liberadas de Hesperia, acciones militares contra los Beocios, guerra contra Hesperia, tratados con Ítaca. Ah, pero están bien con Eftia. Bueno, pues no lo pasamos por la piedra a esta gente, ¿eh? Vale, pues nada, vamos a cargar hacia la zona norte y ya está. Esto va a ser una declaración de guerra si no lo estamos ya. Fracaso... vaya. Bueno, nos movilizamos hacia allá y esto que lo vamos a asediar. Vale, perfecto. O sea, ok, los movimientos están claros. Continuamos. Edificio así dañ... sí, bueno, está claro. Menos 2000, eh. Cuidado. Cuidado, cuidado. Claro, es que me estoy yendo hacia la zona noroeste. Estamos expandiendo para allá porque son las regiones débiles, entre comillas, que hay. Y me estoy metiendo en guerras que a lo mejor no debería, ¿no? Después de haber limpiado los beocios... Me tenían que estar enfocando a lo mejor en las zonas del, del mar, ir saltando a las islas. Recuperar las dos que hemos perdido y empezar a empujar por ahí, porque si no lo íbamos a pasar un poco mal. No lo sé, o sea, ya, ya vamos mal. Quiero decir, estamos teniendo que movernos hacia allá y es como se va a quedar. Ojo, pacto en agresión, Flis me gusta. Vale, vale, vale. Nos vamos hermanando. Está bien esto. Do López... Narika... Esperia... Uy, Esperia. Cuidadito, ¿eh? Le elegí a Minoa... Uh. uh, uh. Tu antagonista, Hipólita. Hipólita, la reina de las amazonas, ha decidido reunir a sus guerreras y enviarlas contra ti. Según ella, las amazonas necesitan un hogar en el que poder vivir en paz y cuando te haya rotado ese sueño podrá hacerse realidad. Tus enemigos pretenden saquear tu asentamiento que dejes en defenso. Los exploradores informan de que sus soldados hacen alarde de un comportamiento cada vez más audaz y ya no evitan el combate directo, sino que tomas medidas para solucionar la situación. Esta táctica podría habilitar considerablemente tu posición estratégica. Hija mía, ¿no teníamos otra cosa que hacer? Vale, pues nada Tormenta marina en Tirinto Vale, ritual de perdición Vale, vamos a chocar contra esta gente Creo yo eh, Desorientación No, produce la capacidad de movimiento qué podemos hacer aquí Nos podemos pegar directamente Podemos vencer Contra lo que sea que tenga este señor Pues la verdad es que no lo sé Tengo dudas pero bueno, por ahora. Nuestra sacerdotisa. Arena de espanto. Vale, esto está bien. Buah, 3.000 negativos, tú. Es una burrada. Éxito, perfecto. Uh, subida a nivel 10, vale. Sabia mujer. Vale, me gusta. Me gusta. Prasio, podemos asaltar aquí. Vale, me, me llama más la atención este movimiento de aquí mormillos de decisión, éxito, vale Veneno oriental eh, La verdad es que este hombre es una máquina, eh Por envenenamiento, contra un ejército extranjero Vale, sí, esto este lo llevamos full veneno, ¿no? Sí, sí, sí, sí A tope de venenos Vale, sí, sí, pues nada Otra más de venenos que vamos a meter aquí Vale y asaltamos... Declaramos la guerra, sí. Uy, uh, además, de forma colateral... narica se nos mete en la guerra. ¿Quién se ha unido a la guerra? Todos. Vale, maravilloso. Asaltamos aquí. O sea, un envenenamiento de una guarnición no es motivo para entrar en guerra... Pero un asedio sí. Bien. A ver, tiene sentido, ¿no? Pero, joder. Tío, te acaban de envenenar media guarnición. Vale. Autoresolvemos, ganamos, pasamos a este ejército por la piedra, ahí está, vale, conquistamos y recogemos nuestro botín. sin bajas tú, maravilloso. Alimentos 600 solo, oiga, un poquito de, por favor, desvalijar y ocupar, o ocupar solamente. Vale, vamos a ocuparlo. Por no tener más pérdidas. Vale, y ahora esta gente de Cipraso, ya estamos en guerra con ellos, ¿podemos hacer así? Podemos meter el ritual de perdición. ¡Uy, cuidado! 10 en el favor de era. éxito crítico. Vale, atacamos con el ejército de Agamenón. Uy, vale, autorresolución. Y pasamos por encima. Bueno, vamos a disfrutarla y cerramos el capítulo con esta batalla que deberíamos pasar bastante, bastante por encima. Uh, vale, vamos a disfrutar del carro. Vamos a disfrutar del carro. Además, es todo morrayita, no tienen prácticamente armadura como para poder para el impacto. Vamos a aprovechar, vamos a flanquear, vamos a tratar de coger a esas unidades de distancia. Uh, visibilidad reducida. Eh, esperar, a ver si podemos Vale, si sí, negativo. perfecto, clima seco Vale, cómo nos ubicamos Vale Un grupo Aquí Vale Agamenón aquí El otro grupo de carga Por aquí, el grupo Vale, vamos a ser listos Que como con esto lo vamos a tener Que mitrear mucho menos Vale, uy Vale, pues este va al 7. Ay, que no me llegan los dedos. Este va al 3 y este va al. El... Uy. Vale, y este va al 6. Vale, perfecto. El 1 aquí. Vale, perfecto. Sí, sí, así estamos bien. Vale, vale, pues nada, vamos ya mandando a esta gente para allá. Bueno, deberían ser capaces de reventarse a todo esto, pero bastante. Venga, poquito de velocidad. Vale, grupo 4, aquí ya, directamente. Grupo 5 también. Grupo 6, va a piñón Y a menón, un 1 contra 1. Vale. ¿Qué tal nos estamos moviendo? Vale, esto está bien aquí. Uf, nos falta como mucha información, ¿no? Vale, vale, vale, ya han empezado las hostilidades, me gusta. Estos están bastante asustaditos. Vale, nosotros esperando. Está bien, está bien, está bien, está bien. Vale, vamos a pasar, podemos pasar enviar el grupo así por aquí. Vale, el carro nos lo traemos por acá, porque aquí poco hacemos, la verdad. Venga, sus carros. Venga. Venga. Eh, ¿A quién está, está atacando, gente? pues a ver <risa> porque estoy confuso no, no, no, no sigue por aquí eh, ¿qué le pasa a menor Venga, venga, venga, venga, ese carro. Están atacando a tu héroe. Ya me he fijado, ya me he fijado. Nah, esto es maravilloso. O sea, Agamemnon ahora mismo es una locura de héroe. Pero es demasiado brutal. Mira, mira, mira esa carga de los carros. ¡Brum! Y seguir hacia ya, venga, y pasarlo todo por la piedra. Sí, eso es. Ni nos tosen, tú. Pero literal, ni nos tosen. ¿Vale? Eso es. Venga, no, si ya se han muerto, pues ya se han muerto. Nah, bueno, bueno, bueno, bueno. Maravilloso. A ver, este ejército es. Ahora mismo, estando en el punto en el que estamos, yo creo que estamos muy, muy, muy, muy bien. Venga, que no acaba. Uf, uf, uf. Vamos a coger los carros. Vale, venga. Ahora. No, ya las cargas acaban de destruir al resto y ya está. batalla y ya está. Listo, nos hemos alzado victoriosos. Carimo. Vale. Este es el otro héroe, claro. Venga, al pozo. Ahora... Oigo. 500 de experiencia, ¿cuánto nos da? 700 de alimento. Vale, no, oye, ni tan mal. Y otro asentamiento para el cuerpo. Está, bien esto, está muy bien esto. Y esto nos pone en puntito de caramelo otras ciudades por aquí. o este jardín no está mal. Pero nosotros tenemos el punto de mira aquí el atea. O al, al peno debe ser nuestro. Al peno debe ser nuestro. Vale. Oropo, ¿podemos construir aquí defensas? Vale, Vale, vamos a movilizar a este hombre aquí. Hasta Oropo. Aquí se aguanta, estos ejércitos lo aguantarán bien. Oh, oh, oh, oh. Nos van a venir aquí a asaltar a casa, tú. Vale, micenas. Vale, éxito a las acciones, me gusta. 20 la influencia tras una acción con éxito en tu asentamiento, pues a este, vámonos, que es literalmente lo que vamos buscando. Vale, y aquí debemos poder asaltar esto, o deberíamos poder asaltar esto, vale, está bien, pero esto lo vamos a dejar para el próximo capítulo, veremos a ver cómo se queda, cómo planteamos esta batalla.